Si queremos hacer que nuestra presentación esté disponible constantemente para cualquiera que quiera verla, una vez que hemos finalizado, vamos a Archivo, Publicar en la web, me ofrece la posibilidad de crear un enlace o de incrustar la presentación. Vamos a ver primero la posibilidad del enlace, pulso el botón Publicar, me pregunta si quiero publicar esa selección y me ofrece una dirección. Vamos a comprobar He copiado esa dirección, que si yo voy en un navegador a esa dirección, lo que voy a hacer es encontrarme en la presentación cargada y lista para reproducir. Esta era la, la presentación que habíamos realizado. Si lo que pretendo es incrustar la presentación en un sitio web, pulso en incrustar, elijo tamaño, por ejemplo pequeña, copio el código y me voy, en este caso, a un sitio que estaba elaborando con Google Sites, pulso el botón HTML, pego y actualizo, veo que me sale un aviso de que es una presentación de Google y en el momento en el que guardo veo que dentro de mi sitio estaría la presentación de Google, ahora mismo con una reproducción automática y si no con la reproducción manual con la posibilidad, en cualquier caso, de ampliarla a pantalla completa. Si quiero detener la publicación, puedo ir aquí a detener la publicación y la publicación dejará de estar disponible.